Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana, completamente en vivo para la información de los espectáculos. Y hoy estamos de Mantelos Largos y estamos en la calle. Estamos aquí cerquita de Ciber TV. ¿Por qué? Porque Colple llegó a la ciudad de Monterrey. En efecto, y arrancamos justamente con esta noticia. Y es que el día de ayer la agrupación británica llegó a la Sultana del Norte para la primera de dos presentaciones que tendrá este fin de semana en el estadio BBVA. Ya la gente está emocionada, los fanáticos están desesperados porque se llegue la hora. Y así lo estuvieron el día de ayer cuando llegó la banda, justamente al aeropuerto de la ciudad de Monterrey donde los fanáticos estuvieron pues haciendo acto de presencia en esta terminal donde justamente vieron la llegada de cada uno de los integrantes quienes bueno en esta ocasión no corrieron mucho con la suerte los fanáticos de tener más tiempo con la agrupación solamente saludaron brevemente y bueno se subieron a sus camionetas de ahí se vinieron justamente al hotel que es donde estamos en este momento estamos en este hotel que se ubica aquí en el municipio de San Pedro como mencionamos tenemos a colpe y de vecinos ¿eh? prácticamente se están hospedando en este lugar que está a mi espalda más al rato bueno obviamente se espera que ya salgan tal vez para hacer algún tipo de soundcheck, algún chequeo de, de sonido en las instalaciones del estadio donde esta noche sin duda vibrarán miles de personas con la presentación de Coldplay, como repetimos es el primero de dos, hoy viernes, mañana sábado, bueno estarán justamente en la agrupación ofreciendo estos conciertos aquí se espera que más adelante llegue gran cantidad de fanáticos como el día de ayer ocurrió aquí a las afueras del hotel, entendemos que muchos están trabajando a esta hora, pero estaremos muy al pendiente de, to de todo lo que ocurre con la agrupación aquí en la Sultana del Norte para traer todos los detalles este próximo lunes vamos a cambiar de información y vámonos ahora con nada más y nada menos que Juan Pablo Medina este actor quien el día de ayer también fue titular a nivel pues nacional de los espacios de espectáculos al reaparecer en la portada de la revista GQ Juan Pablo Medina recordemos que el año pasado vivió una situación pues grave de salud lo cual lo llevó a ser amputado de una pierna, él se había mantenido prácticamente pues encerrado en su casa eh, pasando todo este proceso que no ha sido nada fácil para él y el día de ayer reaparece en esta revista con una entrevista exclusiva donde platica justamente todo lo que ha vivido durante estos últimos meses, donde bueno pues pasó esta situación que todos ya conocemos él decía, llegó un momento en que me dijeron, es la amputación de tu pierna o tu vida, obviamente él decidió vivir, compartió un poco acerca de lo que estuvo viviendo, dice que sufrió un infarto silencioso, así le llama, un infarto silencioso tuvo algunos coágulos que le estuvieron afectando en su cuerpo, lo cual lo llevó como mencionamos a que le amputaran una pierna él explica todo esto en esta revista GQ, en una larga entrevista la la cual pues el día de ayer ya todo el mundo estaba comentando, estaba leyendo y hoy están compartiendo a través de los diferentes espacios de espectáculo a nivel internacional. Por supuesto deseándole todo lo mejor al actor que salga adelante y dice que pronto retomará algunos proyectos que quedaron pendientes. Y ya para finalizar vámonos ahora nada más y nada menos que con Anita, esta cantante internacional, esta cantante brasileña que hoy se convierte ya en una cantante internacional porque vaya que está teniendo tremendo éxito con su tema Envolver un tema que fue lanzado el pasado mes de noviembre pero que apenas empezó a hacer ruido hoy día ya las plataformas digitales la colocan como el número uno global internacional en todo el mundo con este tema que está poniendo a bailar a todo mundo, Anita ha estado agradeciendo a través de las redes sociales e incluso también eh, este movimiento ha llegado a TikTok donde gran cantidad de personas está grabando, pues sí, moviendo el bote como diríamos porque eso es lo que está llamando también mucha la atención aparte de la canción, aparte del ritmo, los movimientos sensuales que hace la cantante y que mucha gente le los está imitando a través de las diferentes plataformas digitales, una de ellas TikTok pero bueno, sin duda también Anita muy feliz por este tremendo éxito que está logrando la coloca en una posición pues número uno a nivel mundial, muchos la están comparando con lo mismo que le pasó a Luis Fonsi, esto apenas está empezando para Anita, estaremos muy al pendiente de qué es lo que viene, porque sin duda esta canción es un antes y un después para la cantante brasileña, ahí está, esta fue la información de los espectáculos en esta mañana me despido una vez más, completamente en vivo desde este recinto, desde este hotel, donde la banda, banda Colplay está hospedada y donde por supuesto esperamos que en unos minutos más salgan, a ver si tenemos la suerte de grabarlos y por supuesto en la noche estaremos presentes en el concierto de la agrupación, me despido que tengan un excelente fin de semana por supuesto que sí, Alfonso te agradezco por esta información del mundo del espectáculo que tengas muy buenos días